Hola mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente Hoy otra semana más, otro jueves más Con una palabra maravillosa que nos trae el Señor Esta semana el Señor nos trae otra palabra Que se, se ha titulado ¿Cuál grande es tu fe? Y esto se... Eh, estaba viendo otro documental en el Discovery Channel Últimamente el Señor me está hablando mucho Por los documentales y muchas cosas que he leído últimamente Pero le damos gloria y la honra al Señor Porque nos habla de cualquier manera Si habló por medio de un burro él puede hablar por cualquier cosa. Y mira que en este documental nos, nos decía que el, que el cerebro del cocodrilo es como el tamaño, de, de, de, el, el tamaño del cerebro del cocodrilo, es el, del tamaño de un dedo pulgar. Yo decía, wow, tener esa astucia, tener esa, a, a, a, y esa destreza de poder capturar a su presa con el tamaño de ese cerebrito, y nosotros teniendo un cerebro grande, y a veces no tenemos fe. Y es por eso que el Señor me decía, mira, dile a mi pueblo, que si yo, pude, si yo creé, creé ese cocodrilo, y le di el tamaño de, de su cerebro como el dedo pulgar, y pueden sobrevivir, tienen la destreza de saber a qué momento capturar su, su presa, ¿A qué momento deben sumergirse, salir del agua, hacer sobrevivir? Y es por eso que el Señor nos habla en Hebreos, eh, una vez más, 11.1, que la, a, la fe es la, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Una vez más, Hebreos 11.1, 11.1, mira, anótalo, ponlo en negrilla, resáltalo, que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si tú te pusieras como ese cocodrilo, saber que a qué momento debe, debes realmente salir de esa agua, a qué momento salir, a qué momento realmente tomar esa bendición que el Señor te ha dado el Señor y sería excelente. Por eso el título es ¿Cuál grande es tu fe? ¿Cuál grande es tu fe al tener ese, ese, ese servo tan grande que el Señor nos dio? Al tener una capacidad de pensar, una capacidad de realmente, de, de tener fe que el Señor cada día va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Y por eso el Señor nos lleva a Marcos 11, 24, una palabra maravillosa en 11, 24, que nos dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero muchas veces vemos un pueblo, no te voy a comparar con ese cocodrilo, porque nada que comparar, vemos un pueblo que realmente tiene la bendición, tienen todo lo que el Señor les está, les está dando en, en bandeja de plata. Pero una fe por el piso. ¿Qué me va a pasar mañana? Que, ah, no, yo no tengo plata para esto, no tengo plata para ello. Estamos, viviendo, estamos aprendiendo a vivir por, por fe. Vivir por fe es no únicamente quedarte en la casa y que te golpeen la puerta y que te, va a llevar, y que te van a llevar a... En mercados que te van a llevar cosas, no, vivir por fe, realmente creer que el Señor te está dando un trabajo, creer realmente que el Señor, las puertas que usted está abriendo son puertas de bendición, son puertas de, de, de poder, puertas de que realmente va a haber algo sobrenatural en tu vida, eso sobrenatural que abramos, eh, mis hermanos, es una vez más, que el cerebro de un cocodrilo sea el tamaño de un dedo pulgar y que este animal, este animalote, tenga, el poder, tenga la capacidad de agarrar su presa, de saber cuándo moverse, cuándo no moverse, porque el pueblo cristiano no es así, que no tenga esa capacidad de saber cómo moverse, a qué tiempo moverse y realmente cuando el Señor como lo decían en Marcos 11.24, pidan, pidan, y se les va a dar, pero crean lo que están pidiendo, pero mucha gente, ay, ¿será que eh, podré ir a, a, a, a conocer, un ejemplo, el mar, a conocer, eh, no sé, algo? Pero lo dicen así, como que, no, no va a pasar claro que va a pasar, ten la convicción que va a pasar, ten la convicción que el Señor si te lo ha puesto en tu mente y en tu corazón es porque el Señor se está diciendo, vas a ir, pero a mi momento, a mi tiempo. Pero muchas veces vemos muchas personas tiradas en la cama, no haciendo nada, y hoy vemos hoy, vemos hoy en día impresionante, hombres que no hacen nada en la casa, y esa es, la fe que, esa es mi fe, que los hombres también ayuden a las mujeres a hacer oficio. Hoy, eh, hace tres semanas vi que una mujer trabajaba todo el día, el hombre también trabaja, trabajaba todo el día, y porque ella es mujer tiene que llegar a, hacer, a cocinar, no el hombre porque está cansado. No. Mi fe es que el hombre, los hombres también ayuden, a cocinen, preparen, li, uh, ayuden con sus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro por eso y esa es mi convicción, de que los hombres también ayuden a sus mujeres. Y mujeres también uh, eh, sean eh, ayudadas para que eh, el Señor, ellas también tengan tiempo con el Señor, tengan tiempo para y hacer eso, esos devocionales pero vemos un machismo tremendo, Juan 11.40 nos dice que, eh, que si crees, verás la gloria de Dios, tú crees que, vas a ver, eh, que, que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida, tú dirás, claro que sí, entonces créelo, créelo con fe, créelo con amor, cree que el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu vida, si Abraham lo, lo creyó, David lo creyó, Ruth lo creyó, muchos personajes en la Biblia creyeron, creyeron, y por eso el título una vez más de, de, este, uh, de esta emisión es ¿Cuál grande es tu fe? ¿Realmente tu fe es grande? ¿Realmente tú crees en el gran yo soy? ¿Realmente tú crees en Jesucristo? Claro que sí, pero ¿por porque realmente eh, esa fe que, eh, que tú supuestamente proclamas, uh, no, no, no, no, no, no, la no se ve únicamente de labios para adentro, pero de labios para afuera, nada. Es como decir a aquellos líderes, a aquellos pastores que se saben la Biblia de Génesis de Apocalipsis, pero su testimonio que lo. No acaban todo lo que lo hacen con las manos, lo destruyen con los pies. Tremendo, Santiago 1:3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Ten, ten fe, tener esa oración, ten esa comunión. Eh, señor, yo sé que me van a dar un trabajo, Señor. Yo sé, Señor, que esta prueba es algo que me va a enseñar a ser mejor. No únicamente para, para ti, mujer, para ti, varón, para tus hijos, para, las, para, las, para tu nación, para la ciudad donde tú vives, para, para el barrio, uh, para la vecindad, por donde tú vivas, como tú lo llames. El Señor tiene un gran propósito en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que el Señor nos está llamando y te está preguntando, ¿cuál grande es tu fe? ¿Tú tienes fe en el Señor? Si no tenías, el momento a tenerla grande y maravillosa por eso Él pagó un precio dio a su Hijo hace dos mil años y ese precio de sangre es porque Él dice tengan fe, yo los amo y porque los amo he pagado ese precio grande y poderoso en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo y por eso el Espíritu Santo está sobre ti yo tengo esa fe que el Espíritu Santo también está sobre ti en el nombre poderoso de Jesús ya para terminar eh, Mateo 1720 Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza diréis a este monte Pásate de allí de aquí allá y pasará de aquí allá y, y se pasará y nada os será imposible Te imaginas que si realmente nosotros tuviéramos fe como ese grano de mostaza pudiéramos hacer muchas cosas y pudieras hacer muchas cosas tú tienes fe que antes de, final de terminar este año tu familia conocerá a Cristo yo tengo esa fe yo tengo esa fe de que los míos van a tener ese encuentro sobre el natural con Dios y aquellos que no conocen lo van a conocer tengo esa fe que va a haber sanaciones en mi familia espirituales ante todo tengo esa fe que yo también voy a crecer en lo espiritual, que tú también vas a crecer en lo espiritual, que va a haber un ámbito de oración grande y poderoso. Y por eso seguimos con ese, con ese, uh, con esa, con ese grupo que se llama Smart Escuadrón Móvil de Adoración, porque somos un escuadrón de adoración, que estamos orando. Te, te invito a que te unas a este escuadrón móvil de oración. Muy pronto vamos a sacar un video, vamos a hacer, hacer cosas, va a ser algo gran, grande y maravilloso para la gloria y la honra del Señor. Vamos a buscar otros ministerios y vamos a unirnos y vamos a orar. Vamos a, no únicamente un día en especial, todo, vamos a tener grupos, vamos a orar por esta Colombia, por lo que viene para esta Colombia, por todas las naciones, por Israel, por Cuba, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito que si tu fe es poca, levántate, levántate y corre la buena batalla, como decía Pablo. Te invito a que oremos. Padre celestial, Padre de la gloria, te damos gloria y honra y poder, Señor. Te invito, Padre celestial, que aquellas personas, aquellas personas que tienen esos celebritos pequeños, Señor, de fe, no que sean grandes, Señor. Tú abres puertas, Señor. Abres puertas espirituales Señor, hables un mover sobrenatural, que ese escuadrón móvil de oración va a crecer en el nombre poderoso de Jesús, que va a haber un impacto sobrenatural, Padre Celestial con tu respaldo, ese escuadrón móvil de oración Señor se va a mover, se va a sentir, no únicamente en Colombia, Padre Celestial, en el mundo entero, amado Padre, amado, en el nombre de Jesús. Vamos a tener grupos, Señor, que van a orar, Padre Celestial, por algo especial, amado Rey, en el nombre poderoso de, de Jesucristo, por los niños, por los jóvenes, por las personas que están en las cárceles, Señor, por aquellos jóvenes, por las mujeres, Señor, por aquellos niños que están eh, en esos orfanatos, Señor, por aquellos abuelos, Señora, que están en nuestros lugares de paso. Te pedimos, Señor, que nuestra fe cada día crezca más, Señor. Tú dices que, que, que pidan fe, pidan, pidan, pidan, pidan fe, pidan paciencia. Te pedimos más fe, Señor. Te pedimos más paciencia, más bondad, más misericordia, Señor. Y que nos amemos los unos a los otros. Amado Señor, poderoso Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, esta ha sido otra misión aquí en La Fete de Conquista. Recuerdan seguirnos en nuestra página de internet. gloria.com. También escucharnos por uh, nuestra aplicación en Play Store. Empezamos eh, en la Gloria Radio. Siempre recuerda, siempre dándole la gloria, la honra y el poder de nuestro Señor. Bendiciones.